Yo quisiera eh, también eh, empezar mi reflexión sobre los desafíos para, la, eh, para, para territorios inteligentes del futuro eh, exactamente como lo hicieron ya Alejandro y David eh, eh, a partir de la situación actual porque es una situación que eh, por supuesto eh, a todos nos, eh, nos afecta y, eh, y que es, es nueva para, para todos. Y quiero hacerlo eh, un poco eh, desde la, la perspectiva que eh, ya eh, muchos eh, han planteado. Yo simplemente tomo unas uh, frases de, eh, de Harari, del, de, del guru, de, de Bill Gates, de, de filósofo, historiador, etcétera, que eh, dice eh, que la pandemia seguramente la superaremos pero corremos el riesgo de despertar en un mundo eh, diferente y decía antes de esta pandemia que por primera vez en la historia en efecto eh, no sabemos cómo será el mundo de los próximos 25 años porque las transformaciones son tan rápidas y, eh, y tan difíciles de eh, acompañar que eh, efectivamente hay una dificultad hoy de entender el mundo del futuro y quiero eh, hacer una referencia que tal vez eh, pueda parecer un poco fuerte, el símbolo de la, del COVID, de, de este terrible virus, eh, de la pandemia que eh, está poniendo de rodilla el, el mundo, eh, y, eh, y un poco eh, los temas de eh, innovación y de tecnología. ¿Por qué? Porque eh, seguramente el día de mañana va a cambiar. El tema es que, eh, como decíamos, no sabemos en qué dirección va a cambiar, pero la asociación entre eh, eh, el COVID y la innovación y la tecnología viene de la visión que eh, desde la perspectiva eh, que nos toca como agencia del sistema de Naciones Unidas, que se ocupa de desarrollo urbano y territorial sostenible, eh, simplemente a recordar que las grandes transformaciones sociales y las grandes transformaciones incluso de las ciudades eh, siempre han tenido una constante, y efectivamente esta constante ha sido eh, una o una crisis eh, del, del, de los sistemas sanitarios o eh, procesos de, de innovación tecnológica eh, que eh, hacen dar saltos eh, efectivamente en, en la transformación social. Eh, miren solamente dos ejemplos, eh, eh, los sistemas de alcantarillado que, eh, que hoy tenemos en la mayoría de las ciudades del mundo vienen exactamente de la crisis, de la epidemia que eh, se vivió a mitad del siglo XIX en las principales ciudades europeas y eh, igualmente la ciudad del siglo XX que todavía estamos viviendo viene de dos grandes innovaciones tecnológicas, el uso del automóvil y la ciudad para el automóvil y el uso del ascensor que permite, permitió eh, efectivamente el desarrollo en altura dentro de las ciudades. va este, este proceso de innovación, pero sí eh, tenemos algunos elementos que eh, nos hacen eh, reflexionar. Primero, eh, eh, yo creo que eh, estaríamos desperdiciando una gran eh, oportunidad si no interpretáramos esta crisis, tal vez la primera crisis sistémica de la globalización, como el gran corrector, el gran corrector de ruta del desarrollo, retomando eh, con las dificultades que Alejandro mencionaba, de forma aún más decidida la agenda de desarrollo sostenible, porque es claro que esta crisis también es una crisis de un modelo de desarrollo, de un modelo de consumo, de un modelo de acceso a los bienes públicos que hoy tenemos que reenfocar y, por, su por cierto, de un modelo también de un relacionamiento que hay que cambiar con los entornos naturales. Eh, me, yo me puse simplemente unas 10 eh, reflexiones, pero no entramos eh, en cada una de ellas. Eh, esta crisis también nos está imponiendo como eh, lo mencionaba eh, David, eh, un, un me, un, una manera nueva de entender la relación entre lo físico y lo digital, alguien empieza a llamarlo figital como con neologismo, pero también tenemos que pensar a eh, qué significa efectivamente la salud eh, y, y la salud no solamente de los sistemas sanitarios sino eh, de los sistemas complejos eh, para el planeta, para las ciudades, qué tenemos que pensar para las ciudades eh, después de, de, de las ciudades del automóvil. Que cómo tenemos que reenfocar el concepto de vivienda, los materiales, nuevos procesos de lectura territorial, la ciudad próxima, la ciudad vecina que se acerca también a través de la tecnología y un urbanismo que empieza a poner también una dimensión, una cuarta dimensión, además de las tres tradicionales, que es una dimensión de temporalidad que tenemos que analizar. Entonces, eh, eh, si tenemos estas eh, transformaciones, tenemos que in interpretar cuáles son los motores que eh, generan estas transformaciones. Y, por supuesto, lo hemos dicho, uno de los motores poderosos de transformación es la tecnología, que, eh, como eh, bien lo decían eh, mis compañeros de mesa, eh, hoy nos permite eh, una serie de eh, acciones que antes eran imposibles, pero miraremos a ver también cuáles son los riesgos que tenemos que analizar y tener presente, y sobre todo, cuáles son los escenarios en los cuales nos movemos. El escenario es eminentemente la ciudad, y no por el mandato de ONU Habitat, por esta razón, que pueden mirar muy rápidamente, la curva no es esta, es mucho más pronunciada, el 3% de la población vivía en, en ámbito urbano, en asentamientos humanos, en 1800 y eh, el 70% vivirá eh, en asentamientos humanos de todas las dimensiones eh, en el 2050. Hoy ya eh, en, en países como Colombia el 78% de la población vive en áreas urbanas, en América Latina más del 80% y eh, no estamos hablando eh, solamente de eh, ciudades de todos los tamaños, sino que están creciendo las megaciudades y hoy uno de los temas y de los problemas que estamos abordando con el COVID es exactamente eh, repensar estas aglomeraciones. Entonces eh, eh, de ahí viene un poco la, la, la pregunta que tenemos que hacernos. Eh, ¿qué, ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué es un territorio inteligente? No acaso puse la imagen de un vídeo eh, eh, que eh, tiene que orientar las decisiones, pero para poderlas orientar eh, yo creo que tenemos que hacer referencia al gran filósofo Kant cuando decía que antes de averiguar si una respuesta es correcta es necesario evaluar si la pregunta es correcta. Entonces, en esta presentación van a haber muchas preguntas y tal vez menos respuestas porque muchas preguntas son abiertas y necesitan de una eh, creación colectiva. Eh, eh, por supuesto, eh, frente al tema de ciudades y territorios inteligentes hay muchas respuestas y todas son pertinentes. Hay las respuestas de las empresas que eh, están haciendo eh, sus apuestas en términos de territorio inteligente, hay eh, las apuestas de las administraciones públicas de muchas ciudades, de muchos gobiernos eh, regionales y nacionales, hay las apuestas de eh, pensamiento colectivo eh, de los grandes congresos sobre eh, ciudades inteligentes. Nosotros, desde la perspectiva. Una, una, una aproximación, que es una aproximación eh, eh, que eh, está centrada en eh, tres grandes elementos correlacionados entre, entre sí. Uno, para nosotros, una ciudad en un territorio inteligente es un territorio que está pensado desde los valores, que está construido construida desde una visión que incorpora las tecnologías, pero eh, en, este, en este orden. Entonces, vamos a ver eh, de qué hablamos cuando hablamos de, eh, de valores. Por supuesto, estamos hablando de eh, códigos de valores compartidos que ponen al ser humano al centro, y esto eh, puede parecer un eslogan, pero es fundamental, eh, por supuesto, eh, reconocemos eh, que al centro de cualquier proceso eh, territorial están los procesos endógenos, que la construcción del territorio eh, se da desde lo local, pero también eh, reconocemos que hay una serie de valores que eh, son valores globales y que hoy pueden orientar la acción eh, tanto local como eh, nacional. Eh, la Agenda de Desarrollo Sostenible eh, es de este conjunto de valores eh, fundamentales con sus 17 objetivos, sus eh, 169 metas, y para nosotros eh, eh, el objetivo número 11 es un objetivo eh, particular, porque eh, es el objetivo que tiene que ver con eh, ciudades y asentamientos humanos sostenibles, eh, resilientes e incluyentes, pero eh, eh, por lo que eh, mirábamos antes, por la relevancia de los fenómenos urbanos, este objetivo al fin y al cabo nos permite reconfigurar muchos de los objetivos de la Agenda 2030 y, eh, y muchas de las metas. Y eh, un poco eh, aquí abajo identifican eh, cómo eh, el objetivo número 11 se relaciona con eh, todos los objetivos y muchas de las metas, pero quiero hacer ejemplos incluso extremos. El objetivo 14 tiene que ver con flora y fauna acuáticas, es decir, cómo conservar los océanos y los recursos marinos eh, y eh, una meta de ese objetivo, la 14.4, eh, 14, eh, es eh, regular la pesca eh, y, eh, y, y reducir eh, la presión excesiva sobre eh, los ecosistemas marinos. ¿Qué tiene que ver esto con las ciudades? El 85% del pescado se pesca, eh, eh, eh, se, se consume en las ciudades, y por tanto lo que pasa en las ciudades sí que eh, tiene que ver y afecta también los demás objetivos de desarrollo sostenible y cambiar los patrones de consumo el, en las ciudades sí que eh, tiene que ver con una meta que podría parecer muy lejana como eh, eh, reducir la presión sobre el uso excesivo de los recursos eh, naturales marinos. Entonces, eh, eh, tenemos aquí eh, la necesidad de reenfocar la agenda de desarrollo a partir de este momento. Y un poco como bien lo decía Alejandro, eh, eh, sí que tenemos un desafío muy grande. Eh, los estudios de la CEPAL eh, eh, dicen que eh, para la región latinoamericana la reducción del Producto Interno Bruto, el aumento de la pobreza y sobre todo la pobreza extrema y el aumento de la inequidad pueden hacer perder más de una década de desarrollo de la región y por suerte, y, y, y, y es evidente que tenemos que ver cómo repensamos algunos, eh, eh, algunos ámbitos y cómo identificamos unos aceleradores que permitan de recobrar la senda de desarrollo para no dejar a perder la mayoría de las metas sociales de la Agenda 2030 y eso eh, básicamente significa repensar la agenda de equidad desde lo social, lo económico, lo espacial, fortalecer la agenda de inclusión y eh, el enfoque de derechos en particular desde la perspectiva de las ciudades del derecho a la ciudad y reconectar la ciudad con el entorno territorial, ahí volvemos a los territorios inteligentes que van mucho más allá de la tecnología, a partir de una lectura de los ecosistemas, en particular del agua, para eh, superar brecha y fomentar una participación real, es decir, concertar eh, las políticas en función de las demandas ciudadanas. Esto, como lo dice la Agenda 2030, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Pero tenemos también que tener conciencia de cuál ciudad queremos y para quién la queremos. Aquí hay imágenes desde la primera en el borde izquierdo eh, abajo, que es la ciudad de la Edad Media, que estaba pensada con sus murallas, para eh, protegerse de, de, la, de, de las invasiones y eh, eh, protegerse del campo, es decir, eh, la ciudad de los mercantes eh, que eh, produ producían eh, bienes de manufactura y que eh, de alguna forma estaba eh, separada del, del entorno territorial, la ciudad del siglo XIX, eh, la ciudad manchesteriana con sus fábricas, la necesidad de eh, transferir los trabajadores cerca de las fábricas a la ciudad de Engels. La ciudad del siglo XX con eh, sus grandes avenidas llenas de automóviles y sus edificios en altura y finalmente la ciudad que se propone para el siglo XXI donde más una vez las personas están al centro, los sistemas de transporte son sistemas principalmente públicos y de bajo impacto y las edificaciones empiezan a tener una lógica totalmente distinta y esto para nosotros eh, eh, esta visión de ciudad está consignada en la nueva agenda urbana que es la propuesta política y programática que viene de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible que se celebró en 2016 en Quito. Nosotros también tenemos una métrica para leer esta ciudad del futuro. La métrica es la eh, iniciativa de Prosperidad Urbana que eh, lee eh, las la, la ciudades desde eh, seis grandes dimensiones que van desde la productividad, la eh, sostenibilidad ambiental, la equidad y la inclusión social, eh, la planificación y la gobernanza urbana, la infraestructura y la conectividad y la calidad de vida. Como ven, es una rueda donde todas las variables eh, tienen la, la misma importancia, y, eh, eh, por supuesto, eh, una ciudad realmente sostenible y realmente incluyente eh, tiene que avanzar en todas estas dimensiones al tiempo. Y eso significa pasar de una lógica de políticas sectoriales a una lógica de políticas integradas. Eh, eh, parece fácil, no lo es, porque tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos centrales y eh, locales funcionan por sectores y, por tanto, romper estas lógicas eh, no es nada fácil. Nosotros, eh, como no habita también eh, hicimos aproximaciones de carácter territorial. Aquí simplemente un ejemplo muy rápido. Eh, lo hicimos a través de una metodología de operaciones urbanas integrales. Menciono eh, simplemente eh, eh, dos que desarrollamos en la ciudad de Cali para superar las fronteras invisibles que son tan marcadas eh, en Cali con una lógica de crear nuevas centralidades exactamente en los bordes o donde eh, tenemos más dificultades eh, en la eh, informalidad urbana que se ha generado. Y eh, poder crear esta ciudad del futuro eh, eh, con una lógica totalmente distinta, donde pasamos de la visión, de la, del concepto, hasta una acción, y es una acción además eh, que eh, es liderada, por lo público y tiene una visión pública, pero con, una, eh, gran, eh, con un gran involucramiento de la sociedad en general y del sector privado. Por supuesto, hay unas lecturas territoriales, aquí no entro eh, en, en mérito, pero como ven, estamos construyendo eh, una ciudad del siglo XXI con una lógica distinta donde, por ejemplo, muchas de las vías eh, van a ser eh, vías peatonalizadas, cuatro la, la famosa supermanzana que permite a los carros de llegar eh, es, en proximidad, pero eh, también a los peatones y al verde de entrar dentro de la mayor urbana y que permite de eh, poder desarrollar toda una serie de eh, proyectos estratégicos en ejes estratégicos de infraestructura verde, de eh, visión metropolitana, es decir, de vocación, eh, de eh, desarrollo, de la creatividad y de la innovación y eh, de acciones eh, complementarias. Al final, eh, la segunda es una operación muy distinta porque es una... Eh, eh, operación que consolida un borde urbano en una zona eh, de eh, ocupación informal y muy problemática del, del borde sur de Cali y ahí también crea una transición ordenada entre lo urbano y lo rural con una serie de equipamientos que además están muy centrados sobre eh, la vocación de Cali como eh, una ciudad eh, con eh, gran capacidad de creatividad y, y cultura. Eh, el segundo gran elemento es la visión, si no se tiene un proyecto de futuro compartido eh, y que parte de los valores y de los activos de excelencias, es muy difícil eh, efectivamente lograr una ciudad o un territorio inteligente, esto tiene que ver eh, con la visión de la ciudad desde la identidad, eh, es fundamental, eh, desde el foco en las personas que mencionábamos antes, desde un, unos proyectos de futuro que eh, permiten efectivamente de darle alma a las ciudades, donde el pasado, la identidad, el presente, las personas y el, el futuro, los proyectos, eh, permiten efectivamente de reconfigurar el, el futuro urbano de forma inteligente. Claramente, eh, las ciudades hoy eh, y siempre, pero en particular hoy, no se pueden pensar solas, eh, se pueden pensar de forma conectada, los territorios funcionan en red eh, eh, y es importante no perder de vista eh, esos elementos de estrategia territorial que nos devuelve al concepto de, de territorios inteligentes. Aquí simplemente menciono ejemplo, por ejemplo, Colombia avanzó en la definición de un sistema de ciudades y asentamientos humanos de Colombia, define una serie de ejes y de nodos que permiten efectivamente de aumentar eh, tanto la competitividad sistémica del país como eh, la, eh, la superación de asimetrías y brechas de desarrollo regional, siempre y cuando estemos en grado de entender estas relaciones funcionales entre los nodos y entre los territorios para poder generar complementariedades y eh, no competitividad. Si cambiamos de escala, hay muchos ejemplos, esto es el ejemplo de un proyecto que se hizo eh, con relativamente eh, reciente, que eh, se hizo eh, eh, tomando una región de Colombia que es el Diamante Caribe y mirando a ver cómo eh, funcionan las conexiones tanto físicas como eh, eh, económicas, sociales, culturales, e incluyendo las, la capa tecnológica eh, para reconfigurar eh, un sistema territorial conectado. Y eh, simplemente otro ejemplo, esto tomado de, la, de España, miran a ver cómo el País Vasco desde hace ya 20 años definió una estrategia territorial de nudos que eh, permite eh, efectivamente de avanzar. Eh, ya me dicen que se acabó el tiempo, me den dos minutos más solamente para mirar la capa tecnológica que en parte nos, eh, nos devuelve eh, a, la, a, la, a la discusión de hoy. Por supuesto, eh, como hemos dicho, realidad eh, tecnológica y mundo digital van de la mano. Y lo que tenemos que hacer es mirar a ver cómo eh, repensamos el concepto de sostenibilidad tecnológica eh, para eh, avanzar en el de sostenibilidad digital. Es decir, eh, eh, cómo eh, construir con la, con la ayuda de tecnologías un nuevo urbanésimo, tal vez la palabra no existe, eh, pero eh, una, una nueva manera de concebir las ciudades eh, desde, eh, desde la, la, la perspectiva también digital. Eh, por supuesto, eh, eh, tecnologías sostenibles sabemos qué significa, es más, desde la perspectiva de los medios y de los procesos, es decir, que las tecnologías Funcionen, sean apropiables, no generen daños, pero sostenibilidad digital significa definir cuáles son los habilitadores sobre los cuales queremos avanzar y cuáles son, eh, digamos, eh, los, los, el significado de, de los medios que eh, tenemos que tener, cómo usar las tecnologías para apalancar el desarrollo sostenible. Esto nos permite de resolver muchas preguntas que son las de siempre, digamos. Eh, eh, si uno escucha en todos los, eh, los, eh, la, la, la, los convenios, siempre hay una pregunta si la inteligencia artificial crea o destruye puestos de trabajo, si la big data elimina complejidades o nos vuelve esclavos de las plataformas, de las grandes plat plataformas, del de de, de, de, de capitalismo y plataformas y... ¿sí? Los, social, los medios eh, sociales habilitan nuevas posibilidades de relación o crean nuevas formas de aislamiento. Volvemos a Kant. Eh, el tema es cómo interpretamos las preguntas y, en este sentido, cuál es el papel de los habilitadores digitales. Aquí eh, tomo simplemente un último ejemplo, muy rápidamente, cómo podemos pasar... Eh, por ejemplo, en la ciudad inteligente, eh, en el territorio inteligente, de la economía de plataformas, de las grandes plataformas eh, eh, propietarias de los datos que tienen objetivos eh, válidos pero distintos, eh, lo, eh, crear valor para sus... Eh, eh, socios, eh, eh, su business es exactamente la data, eh, extraer el valor de los usuarios y devolverlo bajo forma de servicios de, de, de valor para las mismas empresas y con un bajo retorno para la comunidad. Yo creo que eh, la, la, la, la, los habilitadores digitales, la transformación digital, la sostenibilidad digital, eh, puede utilizar hoy las redes y las infraestructuras eh, la capa digital de la ciudad de forma distinta y eh, por tanto eh, tener eh, en estas redes una creación de valor compartido para la comunidad donde la data es una herramienta para mejorar los servicios, la extracción de valor es para los usuarios porque las redes hacen otro tipo de, de, de, de trabajo y el, rato, el retorno por tanto es para la comunidad. Aquí eh, simplemente es incorporar a las tres variables de la sostenibilidad económica, social y e ambiental, una cuarta que es la sostenibilidad digital, que eh, nos permite efectivamente de cambiar la, a las ciudades y eh, de avanzar en una transformación digital eh, para las mismas. Y entonces, ¿qué ciudades queremos? Y es la, la, el último, eh, la última reflexión. Hemos identificado eh, muy rápidamente... Eh, un decálogo, eh, queremos avanzar en la ciudad sostenible que esté en, en armonía con el planeta, que sea abierta, es decir, eh, donde la identidad se dé en la, en la diferencia y que esté en grado de acoger a todos según el principio del derecho a la ciudad que decíamos, que sea también una ciudad de oportunidades y competitiva que sea por supuesto eficiente, pero la estructura funcional viene también de la planificación misma eh, que hacemos de la ciudad y de esta visión y de este proyecto de futuro que mencionábamos, que eh, tenga todavía la dimensión eh, humana, es decir, eh, de la ciudad media. Eso eh, no... no Importa que estemos a gran, a, hablando de grandes aglomeraciones urbanas, si eh, planificamos bien la ciudad eh, tendremos siempre una ciudad de dimensión humana para aquellos que la habitan una ciudad compacta que no use eh, mucha parte del suelo eh, como está ocurriendo eh, de los ecosistemas eh, y de los, eh, del mundo rural y que por tanto eh, eh, se redefina eh, en su planificación, eh, en su interior, en la utilización del suelo, una ciudad que eh, tenga una mezcla de usos del suelo y también una mezcla de uso social que es fundamental para la creatividad una ciudad que incorpore la capa digital, pero como decíamos, tecnologías para los seres humanos, con los seres humanos al centro, una ciudad que esté en grado de eh, eh, ser innovadora y eh, de eh, propiciar la creatividad incluso eh, eh, para, eh, para, para poder acelerar los fenómenos de, eh, de desarrollo sostenible, y una ciudad, no sé, cada ciudad tiene que encontrar eh, su propia vocación y yo creo que eh, hoy si pensamos a las ciudades como eh, aceleradores de la agenda eh, 2030 eh, tenemos que ser todos eh, colectivamente más creativos. Muchas gracias.